El castillo ninja en el aire. Dragotrones, sois una vergüenza. Fuisteis creados para destruir a los dinocaballeros y habéis fallado. Pero, Eminencia, no fue culpa nuestra. El plan era malo. Entonces dime, ¿de quién fue la culpa? ¿Mía, quizá? Claro que no, Eminencia. Cuidado, nos meterás en un lío. Escuchad, no hemos perdido todas las batallas. En algunas ocasiones hemos pulverizado a los Dino Caballeros. ¿Recordáis? El problema es que ellos nunca se agotan, siempre recuperan la energía. Su eminencia está cansado de vuestras excusas. Reconocedlo, sois unos incompetentes. ¡Silencio, ¡Ha Los hermanos Serazor, Stiraco, Centro y Toro han sido de lo más fastidioso. Dragón Oscuro ha ideado un plan para eliminarlos. Estiraco es demasiado para mí. Y como espada de tres hojas son casi invencibles. Lo hemos experimentado. Si seguís eh. mi plan al pie de la letra, Dino Estiraco se rendirá y desaparecerá. ¿Cuál es tu idea, dragón oscuro? Si seguimos mi plan, Estiraco, el más fuerte de los Serazor, no podrá ni querrá luchar. Él y después sus dos hermanos serán destruidos y vosotros recuperaréis el favor de su eminencia. ¡Eh! ¡Me vendría mal un poco de ayuda! ¡De acuerdo aceptamos! ¡Acercadme ese madero! La fuerza de mis mil hombres construirá el castillo ninja en unas horas. Estará listo para el espectáculo de mañana por la noche. ¡Acercad esas vigas. ¡Viva! Vamos. A ver qué pasa con eso. ¡Vamos! Aunque los Dino Caballeros no son más fuertes que vosotros, si son más inteligentes y os han vencido usando sus cerebros. Ahora les venceré con sus propias armas. ¿Cómo nos ayudará el castillo que estás construyendo a capturar a Estiraco? Los serazos son casi invencibles cuando se transforman en espada de tres hojas, pero si evitamos que eso ocurra, no serán un problema. ¿Qué tiene que ver construir un castillo con evitar que esos tres luchen unidos? Ya sabía que unos simples como vosotros no lo adivinarían. Vamos a secuestrar a su amigo Rick. ¿Y cómo nos va a ayudar ese castillo a hacer? En mi opinión parece complicado. ¿Por qué no vamos y lo secuestramos en su casa o mientras va cabalgando por el desierto? Porque llamaría a los Dino Caballeros. No hay que darle opción de utilizar su Dino vaca Una vez que Rick esté controlado, Estiaco no tendrá elección. Tendrá que rendirse. Bien pensamos, plan! Estamos a tus órdenes. Necesitaréis disfraces. ¿Qué guerrero podría resistirse a la atracción de los ninjas? ¡No te fallaremos! ¡El Marcha! Adapti. ¡Ninja Stavus! ¡Ninja feratos ¡Ninja Elefa! Recordadlo, todo depende de que cojáis al chico antes de que pueda avisar a los demás. No me decepcionáis. Será mejor acostumbrarse a estos cuerpos. Viviremos en ellos un buen rato. ¡Vamos a por ese chico! Dime, ¿qué estás leyendo, Rick? Cosas sobre ninjas y samuráis y algo llamado Bushido. Una especie de código de conducta ancestral. Las costumbres del guerrero. ¿Costumbres del guerrero? ¿Eso significa Bushido? Perdona, no lo entiendo. Es difícil de explicar. Significa cosas diferentes según la persona. Aquí dice que es vivir una vida honorable. Sí, es cierto. ¿Pero qué significa realmente vivir con honor? Tienes que ser fiel a tus amigos. Y debes tener disciplina. Tienes que seguir un camino y dar siempre lo mejor de ti. ¿Qué más significa, Estiraco? Seguir el camino de la paz siempre que sea posible, pero en estado de alerta, preparado y capaz de defenderte a ti, a tus amigos y tus principios. Eso me gusta. Es una forma de vida, Rick. En realidad, los hermanos Serazor tenemos nuestro propio código. ¿Ah, sí? No sé de qué te sorprendes tanto. Nos lo has oído decir muchas veces. Uno para todos y todos para uno. Los tres creemos que es una buena norma para vivir, ¿verdad, chicos? Siempre lo pensé y siempre lo pensaré. ¡Por supuesto! ¡Uno para todos y todos para uno! Papá, yo quiero ir! ¡Acercaos, sí, amigos. La función será gratuita. ¿Por qué vendrá tanto alboroto? Venid todos al gran show ninja. Ven las sorprendentes hazañas de los heroicos ninjas venciendo a los bandidos running. No os perdáis los emocionantes. No te pierdas la función escena. de esta noche. Seguro Veréis que te encantará. Venid para chines y aprenderéis los oh, secretos de la No almas me gusta nada su pinta. ¿Eh? Quién sabe, tal vez sean buenos. Aunque solo sean actores, seguro que saben un montón de trucos. El programa dice que actuarán esta noche en el nuevo castillo de espectáculos Ninja a unos kilómetros de la ciudad. Vamos, papá, vamos a ver el castillo. Sí, oh, maravillas. <risas> <risas> Tomen asiento, damas y caballeros. El show Ninja va a comenzar. Oh, qué <risas> Son de lo más aburrido. Yo he venido a ver artes marciales. ¡Por favor, déjame esa ¡Socorro! ¡Oh! ¡Que alguien me ayude! ¡No tienes nada que temer! ¡Los ninjas están aquí! ¡Mira! <risa> Ahora los héroes ninja te salvarán. Soltada esa mujer. ¡Toma, matado! Ahora pagaréis por vuestras maldades. ¡Vamos! Su público y ahora vamos a hacer una demostración para la que necesitaremos vuestra ayuda. Esta es la parte en que nuestro público participa en el espectáculo. Pedimos a un miembro del público que salga al escenario para ayudarnos a mostrar los secretos de los ninjas. ¿Quién se ofrece a Voluntario? ¿Voluntario? Estarán de broma. Bien, vamos a ver. ¿Qué tal el joven vaquero de la primera fila? ¿Eh? ¿Yo? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Por qué no? Claro. ¡Un gran aplauso! Este truco se llama la desaparición ninja. ¿Eh? ¿Qué ocurre? ¿Qué es este cacharro? Hermanos, será por escuchad con atención y hacer exactamente lo que se os diga. ¿Eh? Reconozco esa voz. ¡Sí! Es estegus el dragoclón. Estiraco, tenemos a tu amigo Rick. Si quieres que siga con vida, ven al castillo ninja solo. Adiós. Es una trampa, sí. Pero ¿qué pasa con Rick? Sí. No hay alternativa, aunque sea una trampa. Tengo que ir solo. Rick es lo primero. Ten cuidado, Estiraco. Llámanos si nos necesitas. Ya he vencido a los Dragoclones antes, ¿verdad? Tranquilos, en cuanto Rick esté a salvo, llamaré con su dinovaga. Pero está decidido. Esperad aquí. Tengo que hacerlo solo, ¿entendéis? Os lo advierto, será mejor que me dejéis. Cuando venga Estiraco no tendréis nada que hacer. Sol siérrate corre na cuajo. O te lo cerraré yo. Me gustaría veros hablándole así a Estiraco, payasos. Me muero por ver cómo os hace papilla. ¡Entérate! ¡Queremos que aparezca Estiraco! ¡Para eso estamos aquí! Como ves, te tenemos. Lo que significa que Estiraco hará todo lo que le digamos. ¡Así que seremos nosotros quienes le hagamos papilla! <risa> ¡Estiraco! Ahí está. ¡Oh, no! ¡Es una trampa! ¡Márchate! Bien, Dragón Oscuro. Debí imaginar que estabas detrás de esto. ¡Suelta ya al chico! Vas al grano, ¿verdad, Estiraco? Muy bien. Te prometo que el chico no sufrirá ningún daño, pero con una condición deberás cambiar su vida por la tuya. ¿Ah? Con mucho gusto. Lo único que me preocupa es la seguridad de Rick. No puedo permitir que hagas eso, Estiraco. Tiene que haber otra forma. No, Rick. Lo siento, pero Dragón Oscuro ha ganado. Toro, Centro y tú sois lo bastante fuertes para llevar a cabo nuestra misión. ¿Satisfecho? Ahora suéltale. Cuando te quedes sin fuerza vital, hasta entonces el chico es mío. ¿Crees que voy a fiarme de ti? ¡El chico se marchará antes! Te doy mi palabra. Le dejaré marcharse cuando empieces a debilitarte. ¡No puedes negarte a eso, Estiraco! ¡Es lo justo! ¡Así es! <risa> ¡Dejadlo ir! ¡Muy bien! ¡Vete! ¡No lo hagas! ¡Rick! ¡Es culpa mía! ¡Lo siento mucho! ¡Vete! ¡No, Estiraco! ¡Vete! ¡Despídeme de los demás! ¡Qué enternecedor! ¡Creo que voy a llorar! <risa> si al chico le cae tan bien a este dino caballero, creo que debería acompañarle. ¡Rick, cuidado! ¡Oh! ¡No es tiraco! Rick, márchate de aquí mientras puedas. No pienso dejarte así. Encuentra a los demás. Trae la dinovaga, pero vete. ¡Vamos! Estiraco. Debo encontrar a Centro y a Toro. ¡Lo logramos! ¡Se acabó, Estiraco! <risa> Estiraco debe de estar fosilizado. Habrán escondido sus huesos y tengo que averiguar dónde para poder revivirlo. Olvídalo, Rick. No puedes ir allí. Es peligroso. Déjanos a nosotros. Encontraremos a Estiraco y lo traeremos. Podrás utilizar tu dinodaga en cuanto le traigamos aquí. Sabía que era una trampa y aún así fue a salvarme. Uno para todos y todos para uno, ¿no? ¡Pongámonos en marcha! Es sorprendente! ¡Dragosaurios! No me gustaría estar en vuestro lugar. Oh, quieto! ¡Mirad quién es! ¡Vamos, Rick! ¡Le entretendremos mientras encuentras a Estiraco! ¡Gracias, chicos! ¡Me voy! ¡Perfecto! Ahora podré deshacerme de los tres hermanos, Serazor. ¡Por el cristal oscuro! ¡Por los antepasados, hermanos, hasta el final! Ahora, dragón oscuro, vas a pagar por todo lo que le has hecho a nuestro hermano. ¿Os agradará saber que vais a uniros a vuestro hermano antes de lo que pensáis? Deben de tener a Estiraco escondido en el castillo, pero no encuentro la manera de entrar. ¡No irás a ninguna parte, amigo! ¡Vamos, vaquero! <risa> ¡Olvídalo, idiota! No creerás que puedes vencerme así como sí, ¿verdad? Más te vale rendirte ahora porque no vencerás de ninguna manera. ¿Tú qué crees? ¡No! ¡Es lo mejor que sabes hacer! ¡Vamos! ¡Soy realmente divertidos! ¡Ya voy, Estiraco! ¡Aguanta! ¿Qué lugar es este? <ríe> No podías marcharte, ¿no? Mm, te voy a hacer puré, chico. ¿Para qué será este interruptor? ¡No, no, no, no, no lo toques! Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Oye, por si te sirve de algo, tu forma de salir de la pared me pareció muy buena. ¡Hey, corre! ¡Necesitamos estiraco! ¡Aguantad! Voy a buscar más arriba. Y nada me detendrá. No es justo. Todos los demás van a divertirse mientras yo me quedo vigilando un montón de huesos. Estiraco. ¿Eh? Debes de estar chalado para volver aquí. Pero me alegro. Parece que voy a divertirme después de todo. ¡Ah! Te aplastaré como una cucaracha. ¡Ah! ¡Esquivas muy bien! ¡A ver si esquivas esto! Debo recibirle. Amistad, disciplina, disposición, honor. Puedes hacerlo, Rick. Estiraco arriesgó su vida por mí y no voy a decepcionarle. ¡Puedo hacerlo! Ya es tarde, vaquero. ¡Se acabó! ¡No! ¡Es hora de despedirse! ¿Estás listo? ¡Dame un minuto! ¡No, ni un segundo! Ah. ¡Hola, hermanos! ¡Mira! ¡Eres patético, Dragón Oscuro! ¡Tu astucia y tus tretas han vuelto a fallar una vez más! ¿Yo patético? ¿Cómo te atreves? ¡Ahora os destruiré a los tres. ¡Hermanos Serazor, uníos! ¡Sí! ¡Uno para todos y todos para uno! ¡Tripe estrella! ¡Espada fósil! ¡Espada de tres hojas! ¡Fusión! tu espada ¡Ah! como dije patético ¡Ah! ¡Ah! crees que puedes ganar ¿verdad? eres fuerte lo reconozco, sin embargo tengo poderes mejores que la fuerza bruta a mi disposición se vuelve todo oscuro mis murciélagos de las tinieblas bloquean la luz y las sensaciones del mundo exterior ahora os encontráis indefensos Jamás estaré indefenso mientras haga aquello que es honorable. Como tú, dragón oscuro, estás a punto de ver. Ushido las costumbres del guerrero. Amistad, disciplina, disposición, honor. ¡Ugh! No lo entiendo, nadie había vencido a mis murciélagos de las tinieblas Vete, dragón oscuro, vuelve a donde viniste No eres bienvenido aquí Y nunca lo será Juro que algún día encontraré la manera de destruiros a todos! ¿Qué quieres decir con que hay una ceremonia? ¿De qué hablas, estiraco? Rick. ¿Sí? Esto es para ti. Salvarme conllevó valor y determinación. ¿Para qué están los hermanos? Tú habrías hecho lo mismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hay ahí dentro? No es mi cumpleaños. ¿Qué os hace tanta gracia? ¿Por qué no echas un vistazo, Rick? Parece una especie de documento oficial. ¿Qué dice Tiraco? Dice que tú comprendes el verdadero significado del busido y que el camino que has elegido es honorable. Enhorabuena, Rick. ¡Vaya! ¡Gracias! <risa> y os prometo que nunca jamás volverán a secuestrarme los falsos ninjas. Gracias chicos, es fantástico <risa> Amistad, disciplina, disposición, honor Uno para todos Y, y todos, todos para uno, para uno. Send his feelings away We're